Muy buenos días muchachos, esto es Upa Chalupa. Hoy estoy como como cuando después del cumpleaños llega a la oficina así, hola muchachos. <risa> Oye, a ver es porque ya pasó mi cumpleaños, le hemos dado muy duro mi cumpleaños Oye, pero fue un gran día, mucha celebración. Estoy muy muy muy contento porque se dio mucho cariño a toda la gente, en todas las redes sociales me llegaron cientos de miles, ay millones, no, pero mucho mucho mucho mucho mucho saludo aparte de toda mi familia hay tuve la posibilidad de compartir también un ratito con mi hija, con mi nieta, comparte mi familia en la noche con Zoom, con toda la familia restante, hermanos, primos, sobrinos de todos, y que estoy muy contento. Fue un gran día el 28 de julio de ayer, estoy muy, muy, muy feliz, ha sido pura entrega de cariño, que eso te lleva el corazón y la cabeza, así que estoy muy feliz, estoy empezando mis 54 años con gran energía, con toda la vida positiva, que sea un gran, gran año para mí y para todos mis seres queridos y para todos mis amigos que tengo a través de las redes sociales. Muchachos, estoy feliz porque hoy día viene un grande No tan grande como yo, pero, no, pero un grande de corazón, un luchador Un gran amigo, tengo la posibilidad de compartir harto con él Es un talento, pero es bruto no, Un gran talento Lo hicimos al despertarse tempranito, mi compadre Porque no se levanta esta hora y le a preguntar a qué hora se levanta Mi socio, mi amigo, el gran Oscarito ¿Cómo estáis querido? Eh, bien, muy bien Bien, caigo. <risa> cagado, ¿no con locos más hinchados. Pero bien, todo bien. Todo bien. ¿Cómo está, amigo ¿Cómo, rato, ¿cómo ha sido la, rato la rato en cuarentena, socio? Bien, bien, bien, entretenida. entretenida Sí, lo que, sí, lo que pasa es que yo soy, soy bien casero, entonces a y mí siempre. me gusta salir muy poco de la casa. Salgo netamente cuando tengo actividades eh, de trabajo o, o familiares, pero ya de ahí, más allá como de sal pasar saliendo eh, no, no tengo, tampoco no tengo la rutina de ir a trabajar todos los días a un lugar a las 9 de la mañana, sí. entonces eso también es, eh, ha ayudado a que yo cambie notoriamente el, el horario estoy, estoy viviendo ahora horario australiano <risa> <risa> La la... Sí, la... Él, la... Él, la... Ella, la internacional, ella, la trotamundo, ella, la canguro, la canguro, la <risas> oh, canguro. Un día, un día relativamente normal, un, un miércoles cualquiera, ¿qué te levanta? Un miércoles, me levanto a las 11 de la mañana o 10 y, <ríe> 10 y, 10 y algo, según si el, cuerp el cuerpo me pide ir a deshogar, me levanto más temprano, pero si no, me levanto a las. Un cuarto a las 10, o sea, un cuarto a las 11, porque tengo, tengo programa de radio a las 12. Una radio. Pues era, en, la... ya, ¿En qué radio? radio Cuéntelo Estoy que... en la radio eh, DS Radio, una radio online que ya. Eh, eh, pueden bajar la, la APP y pueden eh, escucharla, pueden tenerla así sintonizada como cualquier otra. De 12 si a se 1 se de la tarde estoy. Se llama, ¿Cómo se llama? Especial COVID. Se inventó un ah. nombre especialmente por el. Después, si sí viene, no sé, po, eh, algo de la marmota, especial COVID especial marmota, marmota. Y así, <risa> especial. Y así o sea, claro, lo empezó, vamos cambiando según el, según el, ¿cómo se llama? Según, según lo que va, vaya pasando en el, en el país, porque si un terremoto ya. especial terremoto. Elecciones, <risa> especial elecciones. Especial elecciones, y, hay especial elección, y así. Lo, lo sí. que vaya pasando. Oye, querido <risa> eh, Pero ya, pero estos meses en cuarentena. Hay hecho algo especial que nunca haya hecho, no sé, hay gente que se no sé, porque le da por leer o no sé, por partillar, ¿Alguna, algún talento jurídica, alguna cuestión que nunca haya hecho en tu vida. No, o sea, yo de toda la vida Ponte tuve tratado de leer harto y todo el tema, sí. pero es una cuestión de, de profesión. Pero lo que he hecho harto es es tirarme las hartos, sí, he aprovechado <risa> de tirarme las hartos. No, pero, pero, eh, pero ¿soy de los que no, te levantáis y te, ba te bañáis todos los días o restante todo el día con pijama? No, o... hay días que ando así como con pijama, pero igual me baño a la noche. Porque, sí, pero, sí, bueno, pero todo, el día, sí. todo el día, a veces, a veces me baño el tiro. Eh, pero lo que sí, es, he, he hecho harto el ocio. Y he, he trabajado harto el ocio. Entonces ahí al final el, he estado, como te decía, antes... Pues, he estado al, al horario australiano por lo mismo, porque he, he cambiado mi horario al ver cuestiones Netflix, me he dado vuelta en Netflix, estoy viendo, pero... ¿Tenías alguna, alguna serie que recomendaba. No se ve. A ver, tírate un, un, top, un top 3 de las mejores series que he tenido en esta pandemia, para que la gente la, la siga. A ver, a mí, me gusta, a mí me gusta aprender harto y, por ejemplo, el top 3 para mí sería eh, Bolívar, Bol abuela pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, Y, y Bolivia, me imagino, con, con actores sudamericanos. Sí, po, con actores ¿Sí? sudamericanos. ¿Hay, ¿Hay sí. algunos chilenos ¿no? ¿Hay alguno chileno? eh, Es que no lo terminé completo, pero sí parece que está el... Ay, el... ¿cómo que Luis Luis ñeco... Porque se está en todo Luis ñeco. Sí, oh, oye, sí, Luis el... ñeco. Lo que es Luis ñeco y Ulloa... O sea, no, no es Uyo, el, el pelado este el... ¿Cuál? Ah, puta se me olvidó el nombre, este eh, corredor cambiado, cambiado, el Jet cambiado. El, sí, el, el Jet Black. El eh, Jet eh, Black. ¿Cómo se llama el.? Ramón Ulloa. El Ramón Ulloa también. Está en todas Pero Ramón, Ramón, No, Ramón Yao. Ramón Yao. Ramón Yao, perdón. Sí, Ramón porque Ramón Ulloa es. de noticias Sí, ahí estaba. Por eso estaba en todas también. No, yo se los nombres. Ya, eh, ya. Y Tahuela Bolívar, está Bolívar. Bolívar sí, es buena, para, para que quiera aprender, sí. Eh, y después el top 2 es eh, eh, Roma. Ah, abuela. Habla la, la historia buena. completa desde, no sé, Calígula para acá. Y esas las podéis ver de un solo o acaso O sea, te, te, te, te un, se armeis, podéis ver todos los capítulos seguidos O sea, sí, sí de hecho Yo por eso ando con eh, Una semana anduve con el Con el cambiado, porque con como 50 episodios De un puro capítulo sí, sí. Entonces, al final eh, Bueno, pero el, la... El, Y la, y la, y la dos la O vida. sea, y la número uno, que a mí me gusta mucho Porque tiene un tema mucho de viaje De, de mucha entrevista es la historia de Dios eh, con eh, Freeman ya con Freeman y, y, ah, y él viaja todo el mundo viaja por todo el mundo buscando desde dónde nace todo el tema de la eso yo, yo he visto algunos capítulos de eso que es muy buena, ¿Sí? lo he visto es, muy un, buena. Muy, es muy buena sí esa, esa, la, esa la he visto sí ¿Esa? es muy buena ¿No? o sea, o creer, o sea, a ti te gustan en todo caso las cosas, las cosas como verídicas que tienen historia de verdad ¿Sí? A mí también de, me gusta eso, las películas De hecho, de hecho no, no leo, bueno, cuando iba en, el, en la escuela y en el liceo, yo leía por obligación algunos títulos, pero lo que más me gusta a mí son los títulos donde, de libros, donde son historias reales. Eso me, me oh. gustan más. O, o historias que, que, que tienen, que tienen un tinte de verdad no tan eh, sí. cachai como, como la que, lo que escribe. Eh, ay, se me olvidan todos los nombres. La señora Allende. Allende. Allende. Allende. Me gusta, me gusta. Mucho. Oye, Oscarito, bueno, yo sé ¿Sí? que tú tienes tu pareja y me hubiera pasado esta cuarentena con tu, con tu polola, con tu novia. Así es. Así Oye, ¿cómo es. Ha sido la convivencia? Porque yo, yo siempre hago este ejemplo. Hace pocos días atrás estuvimos a la calle en Dovien acá. ¿Ya? La calle nos contaba que dos amigas cercanas de ella, cercanas, ¿Mm? cercanas, se habían separado en cuarentena. Y ayer hablábamos, también nos contado un psicólogo que también hay parejas que se separan en cuarentena. ¿Tú cómo has estado la convivencia? Mira, hasta ahora, bueno. Mal, hasta ahora mal. Hasta ahora sí, mira, recién ah, las maletas, no. <risa> ah, está terminando las maletas. No, no, no, o sea, igual tampoco no, no te voy a decir que, que, hemos, que no hemos discutido como, no. como una pareja. Pero, pero por lo menos la hemos, la hemos, la hemos llevado bien. Al remado. Sí, sí lo que pasa es que igual ponte tú eh, en este caso, igual hemos tratado por lo menos de salir cada 15 días para pa ir a comprar supermercados, pa, ah, pa para iriarnos. Aunque igual tenemos la posibilidad de, de pedir todo por delivery sí. y, y buscar el tema, pero, pero no. La, eh, pre, preferimos eso. Para poder, para, por último, ver a los guardias, ver a ver Exacto. una tajera, algo. Que se algo. todo la temperatura, alguna weá. Exacto, que, que exista algún feedback. Porque, porque sé que hay gente, compadre, que no han salido, que yo tengo amigos que no han salido del 15 de marzo de la casa o departamento, o sea, del 15 de marzo, que nunca, nunca, nunca, nunca han salido, weón. Bueno. Oye, estaría, sí. estaría loco sí. Pero es ahí lo que pasa, porque tú. Eh, y, me, y me está y me está sucediendo a mí, ¿eh? Eh, después como que le tienes miedo, entonces hay que, hay sí. que salir, aunque sea un no sé, claro. darse una vuelta en el auto o, o a pie, pero darse una vuelta así, lo más seguro posible con, con todas las precauciones y, sí. y, y dar una vuelta porque sé que nosotros con, con Leticia habíamos estado eh, en cuarentena eh, voluntaria desde marzo, solo desde marzo, y estuvimos como un me dos meses encerrados, así, nada, sin salir, mira, sin salir. compramos el, el tema del, de todo lo que había que comer y todo, el, y todo eso, y todas las cuentas por eh, pagarlas claro. por internet. Pero sé sí. que al final uno no no, no, no, no aguanta, no dura. Entonces no. decidimos decidimos ir a comprar, por lo menos darse una vuelta por último. Oye, es querido porque tú, tú, tú decís, claro, que tú, no, <coughs> bueno, como yo, no tenemos horarios fijos así de 9 a, a 7 en una pega, nosotros trabajamos en eventos, en show, charlas, cosas así. Claro. Pero, pero igual tú estás acostumbrado a salir de tu casa, a viajar, a ir a lo a hacer charlas, a estar con gente, sí. No es sí. menor el cambio, vos socio. Sí, pues de hecho, igual ahora, eh, igual como que me ha afectado un poco, porque ¿Cuál? claro, uno está acostumbrado, ponte tú, a, a tener esta cara, pero en el aeropuerto. Eh, <risa> claro, claro, caretuto. <calentón. risa> en el aeropuerto, digo, uy. Me, um, varias veces me decían yo pensé que su carita era menos el señora, son las 5 de la mañana, ¿qué, qué más quieres? <risa> eh. los lentes, sáquese los lentes, sáquese, sáquese los claro, esa wea. Eh, ¿sí, Y una no, con y, pides, así, bueno. y te la piden temprano. <risa> y al final eh bueno, y ahora y ahora sí, pues ahora el el tema es es diferente porque si te pillan así como chino, ¡ay, coronavirus! <risa> Oye, y, y echáis de menos el escenario, Oscarito, ¿no? El feedback el con la gente, la energía que se produce, sí. los aplausos, la buena onda, se echa de menos, ¿cierto? Sí, se echa de menos, se echa de menos el, el poder estar con, con gente, se, se echa de menos el estar. Eh. Yo, de hecho, conté tú, este, este año yo iba a estrenar eh, Charla Nueva. Ya. Pero para gente... Igual, igual no la ha terminado, así que pero igual, igual. <risa> eh, pero era una charla más eh, cargada como a, la, a, a que el público de la familia Teletón lo viera. ¿cachai? Perfecto. Eh, y, y quedé así como... Chuta. Quedé no. así como... Plop". Claro. Pero, sí. pero la idea mía es, bueno, retomarlo. Eh, hacerle sí. las mejoras yo siempre, yo siempre soy de la idea de que las cosas pasan y es por algo y, sí. y, en, este, y en esta ocasión el, el, el creo que el que nosotros como humanidad y como planeta eh, tenemos entre comillas esta pausa es por algo eh, porque algo, algo no estaba bien en, en el ser humano y algo no estaba bien en la sociedad y, y bueno también eh, yo tengo yo mi tengo propio pensamiento del de por qué Escuchamos, por qué ¿te escuchamos, a, Dale, dale, dale. Apareció todo realidad. esto. Dale, dale, bueno, periodo, dale. Vamos. A, mí, a mí me tinca a mí me que como Donald Trump eh, estaba tan, siempre, siempre al choque con, con los japoneses, con los chinos. Sí. Eh, los chinos demostraron que eran superiores en todo. De hecho, son superiores en todo. Por algo, por algo tenemos computadores que lo armando allá, por algo tenemos sí, celulares que lo han mandado allá, eh, Oye, y todas las el, la el, pa, el país con más contagiado, el país con más contagiado de Estados Unidos, donde está la cagada. Sí, pues. Entonces, algo, algo puede pasar, puede, puede estar pasando ahí que al final de cuentas, eh, tú decís, o sea, yo por lo menos tengo esa teoría. O sea, los chinos es, esto es netamente un botón de prueba de todo lo que pueden hacer. Neutralizaron a un planeta completo, ni siquiera un país. Exacto. A la un economía planeta del mundo. Completo. Sí, claro. La, la Entonces, economía, todas las lucas, todas las crisis que vienen ahora en, en el mundo entero. Quizás a nosotros, los sudamericanos, nos va a afectar más porque somos subdesarrollados, pero todo el país, está, todo el mundo si tú, se frenó, de un día para otro. Y de un día para otro, no fue así como paulatino, así como en dos o tres meses. No, fue a rajatabla. Oye, estaba Hoy viendo ya. la foto están ya. lanzando dale, dale. y el a donde salgo con un perro sentado en el ya. suelo esa fue mi última salida a región fue a la serena para la teletón ya. en la teletón de, de la porque como estaba recién el, la, la pandemia pero no había llegado a chile todavía eh, teletón hizo una, una presentación eh, como sorpresa eh, nos hicieron gira entonces hicieron en, en ciertas ciudades Y, y yo eh, Al final Se redujo a La Serena Y Santiago ya, ya. Y andábamos de y, y tocando el 24.500 Radio 03 Así como una orquesta Y esa Perfecto. fue la última salida que tuvimos eh, Y que tuve yo con eh, el de región, pues ya de ahí no, no vi más avión, no vi nunca más Bueno, Oye, pues. <risa> pero bueno, todos saben que tú soy muy cercano a la Tretón. La, la mayoría de la gente también la, disfruta la Tretón <risa> el, el día del show, del evento, pero como todos saben, funciona todo el año. Y tú estás ahí todo el año girando en, en Chile y con charlas. Cuéntanos un poco la experiencia, Oscarito, cómo, cómo se surgió esto, cómo lo proyectáis, cómo has vivido todo esto. De pertenecer bueno, a Teletón. Bueno, yo como... Un, un cotonito Me, me cae la oreja. No, lo que pasa es que... Eh, bueno, es obvio que yo nací con esta malformación. Y, y yo estuve desde muy niño en Teletón. Desde el año nacido prácticamente. Incluso un poquito menos. Y la cosa es que... Eh, bueno... Yo recibí toda la, la ayuda de Teletón. Y de hecho era muy gracioso que mi mamá a veces me cuenta que eh, habían operaciones donde a mí me atendía el doctor Núñez. Ya. Y que ya no está, hace mucho tiempo ya no está en Teletón. Entonces llega y después de la operación, ponte tú, pasaron 25 días. Y yo llegaba con... Eh, a la primera, al primer control. Y yo llegaba, ponte tú, con todo lo, con el como niño, me daban, me daban ganas de caminar. Po. Entonces yo llegaba con el, con el yeso en los pies, todo molido. Es decir, para arriba el yeso estaba normal, pero, pero para abajo, pero para abajo he hecho pebre. Entonces llegaba el, el doctor y le decía eh, bueno, ¿qué pasó aquí? Y dice, no, que tenía este muchacho, le decía mi mamá, llegó y, y se puso a caminar. no Y después llegaba el doctor y le decía, bueno, vamos a tener que mandarlo a la casa porque se supone que aquí en la tenía que aprender a caminar, po. Así que estaba listo, la casa, pa, estaba listo, claro. Y había <risas> otras ocasiones que no, porque ya tenía que ir y, y recibir más terapia, porque era ya más eran eran eh, yo tuve eh, operaciones muy profundas que, que, que es como al hueso y otras que eran muy así como, como los futbolistas a los tendones ya. Eh, al tendón de Aquiles a mi tienda entonces eh, habían habían ocasiones que yo claro yo llegaba y llegaba cojeando pero llegaba caminando y en otras no en otras había que recibir terapia y todo eso. entonces a mi mamá le daba risa porque a veces llegaba al doctor y me quedaba mirando y decía bueno ya o sea o por último ya que venga que venga <risa> que venga Oye, Oscarito, y bueno, eh, eh, me imagino que era muy niño con todas esas operaciones. ¿Tienes recuerdos sobre, de, de tal niño? Porque tú estás terminando al, al año. ¿Cómo fue ese proceso? No mucho. Te días, ¿no? No, no tengo así como de niño niño. O sea, en hospitales eh, tengo muy pocos recuerdos. Eh, lo que sí eh, se reían todas, tú, mi mamá y algunas enfermeras que hasta el día de hoy a veces me escriben en Instagram. Que ya. yo dormía, yo dormía con una mochila, porque yo le decía que me iban a ir a buscar en cualquier momento a mi mamá, entonces no había quien Lindo. me quitara la mochila. Y, y, y después al otro día, mi mamá llegaba temprano, y, y ¿cómo se llama? Y le decían, pues, ¿sabe qué señora no pudimos sacar. con la mochila puesta. <risa> y ya en las entonces tenía el, el sueño eh, liviano porque me trataban de sacar la mochila y no, no podía. Y no podía ir. Y no podía, podía ir, y en algún momento, no sé, algún recuerdo de decir, ya sé sí, que no quiero más, ya no quiero más Teletón, no quiero ya, no quiero. no Porque es una lucha constante, usted es un sacrificio, hay que tener no. mucha interés física y, y mentalmente. ¿no? Claro, no, Teletón no, de Teletón nunca, porque teletón, en Teletón la pasé bien. En Teletón bueno, la pasé muy bien, para mí el rehabilitarme era un juego, no era así como tan ya. duro. Y yo miraba así como a veces que los demás niños, claro, le dolía y no sé qué, la cuestión. A mí no, no no, no, no tuve esa experiencia. Pero lo que sí, eh, como en, en la última vez que me operé, que fue como a los 15 o 16, ya. me operaron del de, tendón de Aquiles. Y ahí, el, doc, el doctor que te comentaba recién, me quería aprovechar para colocarme un, un ísaro. Un ísaro es, es. Un, eh, un aparato que... Eh, son varios anillos que te, te lo colocan por alrededor de la pierna y en ese anillo van unos fierros metidos al, al hueso. Ya. Y, y ese hízaro ayuda a que te quiebren el hueso y te estiren. Ah, y puedes estirarte ay, un poquito más. Y yo, yo, yo tengo eh, una pierna más corta que la otra, tengo como casi 5 centímetros de diferencia. Que. Eh, a una persona común y corriente, y lo digo así, es letal porque puede, le puede dar eh, escoliosis y puede tener una desviación de cadera. Yo, como paso más sentado, pero también como cubo plantilla, no es tanto, sí. no es tanto el tema y tampoco no tengo escoliosis hasta el día de hoy. Qué bueno. Y lo que pasó fue que yo dije, no, no, yo esa cuestión no la quiero porque primero iba a ser la operación del de, de tendón y después iba a hacer la operación de, de, con esta cuestión que te digo yo. Sí. Y en, en la sala que a mí me tocó, me, por primera vez me daban eh, me, me metían en una sala eh, que habían dos niños más. Ya. Y en la noche, había una niña, siempre me acuerdo. Y en la noche, y eh, bien 12 llegaban a, a visitar la, a la niña, dos doctores, y... Ya. El, la, la cosa es la siguiente El ísaro O sea, el corte de hueso No puede ser más allá de un, de un centímetro Para que el hueso se despegue ¿sí? Perfecto. Pero como el, el hueso es, un, es eh, Tiene sangre también Y tiene eh, crece, obviamente Y tú lo sabes de más Que crece <risa> A, mí me, lo tira, a mí me lo tiraron Pero hasta la cresta Entonces para que el hueso no se junte y no se solde con el otro hueso, te tienen que ir yeah. estirando de a poco, para que la yeah. piel también empiece a ceder, no es llegar y tirar. Entonces, esta niña lloraba de una manera que, claro, le estaban, le estaban tocando el hueso y hicieron anestesia sin nada. Entonces dije, no, no, para mí eso no, prefiero que me cojo toda ahí. Y, y ese fue como donde yo dije, no, yo ya de aquí ya. Si me tengo que operar, me tengo que operar por, no sé, por urgencia o por claro. algo, pero nada más. Y después, bueno, después, después, después, con el tiempo me operé, pero de, de cálculos biliares. Ya. <risa> Oye, Oscarito. Lo, lo dime. Y dime. también cuéntame, bueno, bueno y aparte de todo lo que tú dijiste, tu experiencia ahí personal en el alrededor, pero cuéntame de tus tu charlas, esto que va girando por todos por todo Chile, sí. haciendo tu charla. Bueno, y. y y esto, esto re, renació hace ya, a ver, desde 2011, ya. Eh, donde una, una productora me, me invita a hacer charlas a, mine, a mineras. Qué Entonces, buena. de ahí, después, bueno, tengo un problema contractual con ellas, eh, porque eran dos chiquillas, y de ahí eh, me, me tiré solo, porque yo ya había cachado cómo era el sistema, cómo había que ofrecerlo, eh, ¿Cuál eran como la pauta general de todo? Aparte, yo ver, había. Jugado... Estas chiquillas te empezaron a vender las charlas, una productora, claro, y después el tiempo que te llamo, se lo puedo hacer solo, como es lógico. Exacto. Ya, ¿Y ellas te, tienen, qué? te, tienen, te tienen que tienen demandado? No, para nada, no, no, no. Ah, sí, eh. lo, lo que pasa es que, es que el, el tema es el siguiente: ellas me, me, me reclutaron ya. y ellas cobraban tres veces lo Uf. que lo que no lo no un... cobraba. claro, porque eran a mineras, por pues las mineras tienen plata. Ah, y pagar alto, sí, qué rabia, bueno. Pero a mí, a mí me pagaban muy poco. Entonces yo me di cuenta, yo, yo, me di cuenta porque la, si bien yo tenía mucha pega, muchas charlas con ella y yo veía mucha plata a fin de mes, porque yo tenía, entre tú, todos los sábados y domingo, sábado y viernes, o sea, viernes y sábado, yo, mm. yo estaba o, un año que estuve prácticamente todo el año, viernes y sábado en el norte, Mira. porque nosotros nos... y empezamos a hacer charlas para, para evitar eh, accidentes, Ch charlas okay. de seguridad. Entonces, había en la minería siempre hay accidentes. Sí, y, bueno, siempre. uno es cuando entra a la, min a la minera, los distintos créditos, hay cartel gigante que dice, no sé, hace 28 días que no hay accidentes, que es como un logro de ellos, siempre están trabajando esos números. Claro, entonces en esa época, como que había mucho accidente y, y los llamaban a cada rato. Entonces, un día yo me, yo me di cuenta, por casualidad, porque como yo soy tampoco de, de corto genio, que me hice amigo de un, de un, de un gerente de, de la mina, de una mina que iba. Perfecto. Y este gallo llegué y me llama, me llama, que ahora es mi amigo me llama y me dice, bueno, compadre, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Oye, sabes qué? No he podido lograr contactarme con la chiquilla, porque eran dos, eh, y, y me dice, ¿y, sabes que No puedo contactarme con ella, porque necesito urgente una charla para el viernes, y cuando tú tuviera un, un martes. Yo le dije, chuta, pero, pero hagámosla, pues yo le aviso a la chiquilla, yo lo aviso ya, porque me pilló, me pilló manejando, de hecho. Y me, y me estacioné y hablé, porque no andaba con manos libres en ese minuto. Y me dice, sí, pero cóbrame barato. Y tú? yo le dije, ¿cómo barato? Sí, ¿Qué? pues me dijo, na, es que estén cobrando tanta cantidad. Y yo le dije, oh, ¿qué? yo le dije, dame la mitad y yo voy el viernes. Y no le avisé. Ah. No le no hablé. Y me dijo, y yo le, dijo, yo le dije, mira, dame la mitad y. Eh, ¿Cómo se llama? Y los pasajes, todo normal. Pues. Igual yo, yo pernoctaba en la mina, así que no por, claro, por hotel claro. no gastaban. Entonces, ya, pues. y yo fui a hacer la charla, y después a la vuelta, cuando vuelvo, ya. Eh, me dijeron que querían tener una reunión conmigo porque habían cachado que yo me había arrancado. Entre comillas, me había arrancado y había hecho. Eh, una charla sin obviamente tenía que ir con el equipo no podía ir solo entonces como yo ya tenía los videos grabados tenía todo, todo el material entonces yo la hice nomás y, y, y al final de cuenta llegué y le dije Sabe, no me vengan a una cuenta entera ustedes cobran tres veces lo que me dijeron que Qué me bien. iban a cobrar así que de aquí terminamos y de ahí nunca más hablé, po. nunca más ah, terminamos la conversación. Wey. Y de ahí, gracias a Dios, no necesité tampoco el hecho de que, eh, de ofrecerme. Mm. Siempre, en este caso, mi amigo empezó a divulgar y, lo, y las wey. mineras también empezaron a divulgar que yo hacía charlas. Y, y bueno, y después eh, seguía haciendo charlas. Y me gustó, me gustó mucho porque en, en, si bien en un principio estaba con medio reacio, porque yo había ido a la, a la charla motivacional de, de Nick Bujicic. no sé si lo que sí, sí, sí. sí. Eh, que es un charlista australiano que vive en los Estados Unidos que no tiene brazos ni tiene piernas. Que Perfecto. estuvo con Felipe. Sí, pues cuando el día que Felipe falleció. No, eh, exactamente. Exacto. Y la cosa es que eh, bueno, yo lo fui a ver y todo, lo fui a ver al canal y después lo fui a ver al, allá, aprovechando nuestra amistad que tenemos cosas en común, cosas en común, aprovechando que tenía Santos la corte ahí. La cosa es que como que me hizo, o sea, no que me hizo sentido, sino que yo dije, yo viví lo mismo que vivió este gallo, lo mismo, a la misma edad, todo. Yo dije de ahí había un cierto un cierto parecido en, en, en, en todas las personas con discapacidad. Entonces después de, de esta experiencia de ir a ver a Nick Bush, si, empecé como un poquito a, a, como, como a, a recopilar más información. ¿Mm. Y yo le preguntaba, ponte tú en Teletón, me iba a dar vuelta a Teletón y paraba un cabro que más o menos tuviera, no sé, 25 años y ¿Mm. le hacía un par de preguntas y como que coincidían con, con mi vida. Entonces ya de ahí en adelante dije, ah ya, vamos, voy a hacer charlas. ¿no? Y, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, eh, a no me ha faltado. Y, y las charlas, las charlas son con humor. Eh, sí. porque, porque tú, en las charlas que, que yo vi de Nick Buchici, eh, si bien no son aburridas, pero sí son muy largas, porque ya. duraba como dos horas y tenía ah, no, y con Cuba tenía dos videos, no, Que ya. muestra el Círculo de la Mariposa. Ya, y muestra, ¿qué es eso? El Círculo de la Mariposa es, un, es una película que hizo él. Ah, perfecto. Que, que habla sobre, eh, en cierto, el, el mensaje es que él, él tiene un alma de mariposa, porque está, ya. está como en un capullo, pero él en su mente vuela y, y cuenta también un poco de que, claro, él se sentía menos que el resto y se trató de ahogar en un queso en en un en es, en la película sale que es como en un riachuelo pero Perfecto. pero él se, tra, se trató de matar eh, en, en su tina de baño, cuando lo estaban bañando ¿cachai? porque claro porque no no sentía no sentía que tenía eh, la pena, no valía la pena el vivir, Exceptible. entonces yo, bueno yo no pasé eso, fue lo único que no bueno. pasé y, y la cosa es que eh, yo dije, no, esta cuestión de ser manche tenía. Entonces ahí le puse personaje, eh, ponte tú, y yo empezaba una de la, una de mis charlas, empezaba ya, a decir, bueno, ya. he llegado hasta acá porque yo estaba de brazos cruzados en mi casa. Y, <risa> y entonces llega y un día me llama don Francisco, me dijo, oye, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Y yo le decía, nada, ¿cómo que nada? Nada, por don Mario. Entonces le decía, bueno, vos tenés que contarle a todos los hueones que, que jugáis a la pelota, que jugáis tenis. Decía, sí, pero eso todo el mundo lo hace, pues don Mario. Pero tú eres una persona muy especial. Tienes que contarlo, cuéntalo. Bueno, pero eh, si, si, la res, si la idea te resulta, tienes que decir que yo te la vi, pues, <risa> y De ahí... Oye, sale igual. <risa> oye, ¿Ah? ya, ya, tú te, mucho tiempo en la Teletón, ¿y cuánto, cuánto descubriste esto, esto de, de, del humor? Así, ah, oye, bueno, soy bueno para todo esto. ¿Un momento siempre lo viste de niño? No, lo que pasa es que yo, yo siempre fui pelusa. Yo, sí, pues, yo sé eso. Yo, sí, pues, <risa> nos conocimos hace años. Eh... Sí, pues yo, yo fui muy pelusa en el colegio, yo, yo imitaba a mis profesores. Había, yo yo siempre, me, siempre me acuerdo de una anécdota que tuve, que yo imitaba al profesor, la voz que más me salía en ese tiempo, mejor, y mis compañeros me decían, oh, antes bueno, sale la raja. Era el yeah. profesor de inglés. Yeah. Tenía un profesor de inglés que hablaba así como... Eh, como él, él enseñaba un inglés británico, entonces... Yeah. Eh, él cuando hablaba él terminaba toda la, la palabra o sea, no se comía ninguna letra sí. y recalcaba algunas como en el en, en inglés eh, no sé, pues, las T final a ver, o yo, las yo, r's ¿cachai? A ver, pero te, te, te, te, una, una frase, una frase ¿sí? a ver, por ejemplo ya no me sale la voz pero pero por pero ejemplo nadie porque... lo conoce, lo, lo que digáis va sí, pues. a quedar bueno nadie lo conoce la hueá que decía, sea ponte tú me decía Álvarez ¿Qué dice en la pizarra? Y yo así como... Y lo, lo pronunciaba mal. Dice, Álvarez, voy a chutear contigo un penalti kit. ¿Cómo? Llevamos años y no sabes pronunciarlo. Vamos, vamos Álvarez, tú puedes. ¿Qué dice ahí en la pizarra? Porque el penalti kit está pendiente. Y yo ya te... Lo, lo, lo entregamos. Entonces, un día, el profesor, no, no, no recuerdo el por qué llegó tarde, pero yeah. no, no llegaba a la sala. Entonces, nosotros teníamos el viernes completito, teníamos desde las. Eh, a ver. 10, de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde teníamos inglés. Y En la mañana teníamos matemática y en la tarde. O sea. Francés en la mañana. Ah, bueno, francés. Ahí tenés, hoy tenía francesa que era eh, Orly 1, Mr. Eh, Daniel Avalos. ¿Ese libro no? Sí, sí, me, me lo, sí, pues. lo. Sí, lo tenemos que. Mister era era nuestro. Era nuestra Biblia. Sí, pues es el libro. Yo, yo también tuve francés, yo creo francés, no hay en los colegios, pero era así. Daniel no, Avalos, Mr. Pisa. Se perdió. Pisa perdió se perdió el tener francés. El francés. Y ya, No, no hay problema. Interrumpa cuando quiera, es su problema <risa> entonces, <risa> es, eh, pues, claro. eh, entonces ya, empezamos a, a, empezamos a hacer la clase O sea, empecé a hacer yo la clase A weiar, A hueviarlo, claro, a pues Entonces llegaba y decía, no sé A nombrar a un compañero Ibarra, dígame qué es lo que dice en la pizarra y, nos... y vamos todos con el chubit o oh, no chile. <risa> ¿Cachai? Entonces, Oye, le enseñaba This is the table This is the door ¿Cachai? <risa> Cuando todo de repente Todos cagaban la risa, la risa po. Hasta cuando de repente Caché de un minuto a otro Estaban todos muy ordenaditos Y todos me estaban escuchando Y yo seguía así como Ay, la cuestión Y bla, bla. <risa> Y, y le hablaba a mi compañero en inglés y le daba una frase. ¿Qué dije? Vamos. Traducción y no sé qué. Cuando llegué y me tocan el hombro. Oh, a los chavos. A los chavos del ocho. Y yo llego y miro <risa> para atrás. Y era mi profe. Ah, <risa> Excelente, me dijo mi profe. Muy bien. Serio? ¿Cómo qué se bueno. burla de su profesor? No, sí, me dijo. <risa> ¿Cómo se burla de su profesor? Y se sentó. Po. Se sentó y me dice, Álvarez, tienes dos alternativas. Y mira el reloj. Sí. O haces la clase una hora más, o te sientas y te pongo una negativa y un uno al libre. ¡Oh! Y eso, como, como mi mamá no respetaba mi discapacidad y me pegaba igual, llegó... Llego y yo dije, si sí, yo llego uno, un uno, porque igual eh, yo dije, mi mamá me va a sacarla Capaz que tengan que ir al velorio mañana. Entonces <risa> llego y le digo, no, lo sigo imitando. Y el profe, sí, muerto la risa. Y, y al final no estuve una hora, estuve como 15 minutos. Y después llegó y me, después, bien, y no. me dijo, y de, no, y después ya, llegó la hora en que teníamos que ir, ¿no? Y me dice, Álvarez, quiero conversar contigo. Ya, pues todos se fueron y yo quedé con el profe. Y me dijo, todo lo, que vemos, todo lo que alcancé a ver cuando llegué y después todo lo que hiciste es señal que estás aprendiendo. Así que, muy bien. Eh. Eh. Y, o sea, y de ahí. ahí es, y... Claro, y de, y de ahí en adelante, bueno, no, no seguí imitándolo, pero sí, ponte tú en los recreos, sí, seguía hueveando. Hasta eh, que. Porque... ¿Mm? De, lo, de ahí, de ahí a, tomarlo, a tomarlo en serio esto que era una chacota a tomarlo en serio si ya sé que voy a dedicar a esto no sé la primera vez que actuaste ante público no que te fuera tu primero. Que, que lo que pasa es que después llega llega la época porque esto era en básica sí. ah, Entonces, yo pensé que era en media ah, chico. no no si era en básica fue en básica era no sé fue, <risa> pues. sí, fue como en séptimo séptimo octavo una cosa así entonces fue el profesor, después de eso, me tuvo harto cariño y me ayudaba ¿cachai? y me daba tips para poder aprender cuestiones y todo el tema. Entonces cuando yo paso a la media, yo cambié de colegio. Ya. Yo cambié de colegio y de ahí empecé con un compañero que también le gustaba las invitaciones. Eh, empezamos así como a imponernos cuestiones. Eh, yo invitaba a Antonio Dano y en ese tiempo me salía con <ríe> la puerta, pero pues, me invitaba. Entonces era, era como la típica invitación que hacía al todo, entonces el ritmo, ritmo, ritmo, era, ritmo Exacto, ritmo, ritmo, hola, qué tal, ¿qué tal? ¿Qué tal? Porque allí en Peña de mar. de no sé qué <ríe> Entonces, un amigo de mi infancia, William Ibar, llega y me dice, oye, ¿pero por qué no imitáis a don Francisco? Si don Francisco vos lo cacháis, vos has estado desde niño con él, ¿por qué no lo imitáis? Entonces, yo estaba cambiando la voz en ese tiempo, entonces eh, me salía muy, muy raro Yo, Pero sí, ponte tú Lograba poner los gestos ¿Cachai? La cara <risas> Qué chistoso este, pues. Entonces un día, de un día para otro Cuando ya terminó mi pseudo desarrollo Porque no sé a dónde quedó eh, <risas> me cambia la voz Y me queda una voz más gruesa, más fuerte Más firme Y ahí eh, Entro a la escuela de locutores y otro amigo mío me dice, tú podrías, porque yo cuando hacíamos pruebas, teníamos exámenes de radio y de Perfecto. televisión, yo inventaba todo un mundo. Entonces yo llegaba con el decreto y decía, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Saben qué? Tenemos... Eh, y yo, y yo, lo invent, yo inventaba, ponte tú. Y tenemos un, eh, nuestro notario, nuestro, no, perdón, nuestro notero que está aquí en... En Providencia Don Mario, ¿dónde está usted? Bueno, yo estoy aquí en la calle Providencia con... Oye, hay un taco extraordinario acá Oh, qué maravilloso Oye, ¿y, y quién, con quién está? Ah, bueno, vamos a, pre... vamos a entrevistar a alguna persona se... Señorita, señor Ah, bueno, se fue Oye, eh, vamos a entrev... que entrevistar a un amigo mío con... Antonio Darwish, ven para acá ¿Qué pasa acá? Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Qué tal? así? <risa> Y los profesores, los profesores de la, de la escuela de locutores llegaban y me decían, oye, bueno, sí, tenéis talento para para tontería. Me dijo, es más, sabes que estuve re entretenido, me hubiese gustado, porque los exámenes eran 10 minutos, ¿cachai? Sí. Me, me decían, puta, tenían que, que haber hecho más, me decía. <risa> y con un amigo, con mi amigo eh, que es mi hermano del alma, con Adolfo Irma, y el Adolfo me decía, oye, tenía que sacar este personaje, y me grababa, en ese tiempo andábamos bueno. los dos con una grabadora de esta, eh, de cinta, con, una, con unos mini, mini cassettes. Sí, esos es pequeñitos, sí. Con más pequeñitos. Entonces llegaba, y el, y, el, y el Fito llegaba y, y grababa a en la tele algún personaje y me decía, este tenés que hacer, este tenés que hacer. Entonces yo lo <risas> escuchaba, y nos intercambiábamos los cassettes y tal, y... Y ahí fue cuando después llegó mi hijo dijo, ¿sabes qué? Dale más con el Don Francisco. El sí. Don Francisco de Salida. <risa> es el tuyo. Es el tuyo, claro. Y en ese tiempo estaba el, eh, de imitador, estaba el puro Charola Pizarro nomás, no había salido. No, estaba hablando hace años atrás, claro. Claro, el Charola hacía Pedro, Carcu, Pedro Carcuro. Al Chino Río. Claro. Sí, pues. No existía Kramer, ¿no? No existía Kramer. No no no no no. No, no y, y, y lo único, nomás, que ponte tuyo de América, a Pedro Calcuro. Entonces yo hablé con el Charola y, y, y me lo vi en TVN. Ya. Eh, y le dije, oye, ¿dónde puedo comprar el, el, esa máscara que tenés tú? Pero no esa era una máscara. Era una goma. Era una goma. sí claro, De, de Pedro Calcuro. Y me dio todos los datos. Y me decía, pero bueno, igual es cara y no sé qué. Claro, para la época era caro, pero ahora claro. estamos hablando de 15 lucas. Pero para la claro. época, y, y yo no, no, tenía, no, no tenía plata en esa época, no, me, eh, no era mucho. Pero, pero ya, pues después aparece Stefan, y, y Stefan arrasó con todos los sí. personajes. Por. Y después yo, yo lo que hice, dije, yo no me, tengo, no me puedo hundir aquí, así que. Inventé que yo era el mini Kramer. Cuando sea, ¿sí? <risa> tú entraste a la ah, escuela de locutores, tú querías un locutor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Oscar Álvarez. Así era. ¿Esa no, era tu idea? No, no, no. Yo, mi idea era saber del tema nomás. Saber cómo. Eh, entrar el al mundo el de las comunicaciones. Y entrar al mundo de las comunicaciones. Perfecto. Entonces, yo, yo no quería ser un locutor como como tradicional de y, y o tradicional ya, claro. no yo quería saber netamente como para llegar y decir oye y después me enteré que lo, la gran mayoría que hace radio no son locutores pues, bueno. <risa> sobre todo ahora o sobre oye, todo ahora. entonces, entonces te dijiste, te dijiste voy a hacer el, el mini club claro y esto bueno yo estudié yo yo tenía yo tenía ganas de estudiar eh, comunicaciones eh, pero claro. no me gustaba mi cuerpo, entonces por eso me tiré a, a, a locución, a locutor, pues dije yo claro, a estar claro. sentado, encerradito, voy a, claro. voy a abrir mi mente, voy a, voy a inventar historias y listo, claro. pero la vida me llevó por otro, por otro lado, voy, hice y más que tele viene. que radio. ¿Y ¿cu ¿cu ¿cuándo fue ese, como ese golpe? que bueno, yo tengo muchos recuerdos tuyos de, de, de, ya de altos años atrás ya. Pues. Sí. Entonces, ¿Cuándo fue el golpe? Así que, el, el huascazo que Oscar... Ya, el gran Oscarito. ¿Qué fue? Un, ¿Un atletón? No. ¿Sabes cuándo fue? Fue para un programa eh, que a mí me invitaron a, a participar que yo trabajaba con la y Trader. Yo, ¿Ya? cada 15 días, yo aparecía en el programa la Viri en Canal 13 y en el Mega. Perfecto. Yo aparecía en los concursos. O sea, ya. Y, y yo... En, bueno, me pagaban, aparte. Entonces yo... Me decían, lo único nomás que no te tenés que hacer ilusiones es que vaya a ganar. Porque el premio es para una persona común y correcta. Perfecto. ¡Qué que duro, duro! Sí, po. pero, que duro. Pero, pero por lo menos igual me pagaban. Po, que era lo, claro. lo que luquitas se hacían la falta. Lookita. Exacto, entonces ya no hay un problema. Y, entonces, de, y de hecho, la única vez que dije Puta, ¿Por qué hice este...? este acuerdo, una vez que terminaba <risas> la temporada, la bibi todos sabían que ya la Vivi no renovaba el contrato con Mega. Ya. entonces como que tiró la casa por la ventana, y, y en todos los concursos regalaba buenas buenas. <risas> y me acuerdo que el que, que llega, y para el último concurso que yo participo, regala una moto. <risas> oh. Y después... Y después llega y estaba, me acuerdo, de, de jurado, estaba el Quique Morandé. Ya. Y habían dos más que no me acuerdo, pero eran la Vanessa Borgi por haber sido. Perfecto. Era una modelo y otro, y otro gallo más, pero el, gallo, el otro gallo no me acuerdo. La cuestión es que llega y el Quique se me acerca y me dice ¿Pero pero cómo te iba a subir, pues, weón? Si te elegía y yo ganas weón. <risa> yo le dije... ¿Y no se te hubiese ocurrido que yo lo hubiese vendido? <risa> puta que soy pulento, weón, ya, ya, me dijo, ya, te voy a invitar. ¿sí? Claro. Entonces lo empecé a invitar a él también. Y claro, con el Kiki también, pues a veces nos encontramos en el club y Puta, nos damos un abrazo. Sí, weón. Bueno, el no el Kiki, podía. Que no lo, se podía. Lo adoro, weón. Sí. Entonces, y con el Kiki Morandé. Claro, de ahí. Y y después, ahí como la, ya, ahí, ya. claro y después ya se va, la, se va a va y quedan dos productores de el, de la, del programa, ¿El programa? De, de la Bibi, de, mm. de sábados con Bibi, y, eh, y quedan y hacen coliseo romano perfecto y en coliseo romano es donde yo pego el, el sal igual caso exactamente ¿Y eso hace cuánto? ¿Ya ha querido 10 años? 2010. Año, ¿no? 2010. 2010. Oye, ¿y la primera vez que invitaste a don Francisco frente a él, güey? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue para la Teletón. Fue para la Teletón, porque yo igual sabía, porque yo le, yo, yo le preguntaba a la Bibi si, si se, se molestaba don Mario y todo el tema. Ya. Y me dijo que no, me dijo, no, que mi papá, entiende, la, hija, mi papá, sí. en toda la tele, así que, dale nomás, me dijo, si sí, te manda saludos, y dijo que lo hacéis muy bien. Ah, oh, entonces, pasó el tiempo y yo empecé a invitar en programa, me invitaban y todo el este tema. Y me, me hacen un reportaje, hacen un reportaje para Teletón 2016. Ya. Perfecto. No, 2015. 2015 ya. porque al otro año yo iba al Festival de Vino. Y ese, ese es con el Festival de Vino cuando fuiste con, con, con, con el ¿no es cierto? Con el, con el, el edo. edo, sí. Que sí, ha sido la única. Sí. Mira el amigo tuyo. Ya cállate, Kiko, cállate. Dejémoslo ahí sabes mucho, Saben mucho. Calla no yo, le calla. Oye, no le, ya. No, le ya. Pelo, no le cortes el pelo No le cortes el pelo Ya, pues la cosa es que Llega Y, y a mí me habían contado que eh, don Francisco no iba, a estar, no iba a estar con mi historia. ¿Cachai? Porque, porque don Francisco en esa teletón, a mí, yo, yo venía de trabajar, yo venía de trabajar, me bajé en el aeropuerto, me estaba esperando un vehículo para irme al teatro teletón. O sea, ni me dañé, Perfecto. nada. O sea, igual me, me, tuve, me tuve que hacer ahí en el, en el, en el teatro. Pero, en los camaritos, así, claro. los camaritos. Ya pues la cosa es que a mí me habían dicho de producción que Don Francisco no iba a poder estar porque venía de no sé dónde, porque Don Francisco iba, venía del teatro, iba, no Exacto. sé porque estaban como empezando a hacer como los móviles eh, populares, Exacto, la, sí. los, las calles y todo eso. Ya, pues dije, ah, bacán, pues, bacán. Ya, pues, y cuando llego y me dicen <risas> diez minutos antes, me dicen. Alcanzó a llegar Don Francisco, así que te entrevistar. ¡Oh! Ya, pues, yo igual, yo me había visto miles de ocasiones con Don Francisco, pero, pero esta era como especial, porque. Claro. Porque era Teletón. Y llega y se sienta al lado mío y empieza a preguntar. Bueno, ¿desde cuándo que, que estás en la Teletón? Y que de, <risa> desde los seis meses de nacido. ¿Y cuándo lo de alta? El, a los 24 años. Oye, y, y, y me empezó a hacer puras preguntas. Y yo y yo estaba más o menos, yo ya iba craneado lo que, le iba, lo que iba a contar, lo que iba a decir y todo el tema. Perfecto. Po. Y que un, un amigo mío que trabaja en Teletón, que es camarógrafo, que fue el, el, el, el camarógrafo que me, que me hizo todas las notas cuando yo era niño, ¿cacha? El memo llega y me toca el hombro y le dice Mario, dame un segundo y le dice, sí, bueno y Don Francisco empezó a mirar las tarjetas y me dice, mira la pantalla gigante y yo llego, miro para atrás y veo que mi mamá me estaba cargando en brazos y yo niño ah. y ahí me descompaginé completo y más nervioso me puse entonces sí. cuando cuando Don Francisco llega y me dice y, y se pone así ¿eh? así que ¿me imitas? Sí. sí, me puse nervioso. Así que no, pero. Después, mi hijo. Así muy bien, cabrón. Muy bien. Después que día está cómputo, bro? Mi primer cómputo ¿Sí? fue, fue en el 2016. O sea, Qué 2015. ¿no? December 2015. Qué bueno, perrito. Oye, como decía Francisco. Y quedéis de la modelo porque vamos a regalar. Oye, yo, no, yo soy mal limitador, güey. Porque <risa> un pues, concurso, el concurso Upa Chalupa, muchachos, tiene que mandar su foto Upa Chalupa. Porque ahora el viernes, bueno, el 31, 31, eh, hoy día, 29, 31, 31, muchachos. Jueves, 31, jueves, jueves. Jueves, 30, ¿cierto? Ah, viene 31 entonces. Ahí viene, o tiene, o tiene, tiene 30, 30 no, 31. Este, este mes tiene 30, pues hijo. O sea, perdón, entonces, perdón. Todo recapitular. No, tiene 31, está ahí bien, está ahí bien. Oye, la, la conversación de curado esta. Gracias. Sí. Ahí, Ahora, ahí sí. Muchachos, sí, sí. este jueves 30, este jueves 30, muchachos, regalamos dos, dos pares de lentes. La mejor foto, upa chalupa, manda tu foto, upa chalupa, como ustedes la están viendo en pantalla, son de las fotos chalupa. Echarse alguien al hombro, muchachos, a la espalda, tirar parrilla, arriba, tirar buena energía, para que se tienen este par de lentes de Ópticas Gala que están en la octava región de Concepción y en Laja, muchachos. Manden sus fotos ahí al muro de tu zona X para que se lleven estos espectacular par de lentes de Ópticas Gala bueno. Oye, Oscarito, ¿y la experiencia en el Festival de Viña? Sé que la gocé más que en Olmué ¿Sí? sí. ¿Pero qué, qué fue el primero, Olmué o Viña? Olmué Olmué ¿Las Olmue. dos con Edo? Sí, las dos con el Edo. Sí, sí. Lo que pasa es que en Olmue eh, era nuestro primer eh, eh, escenario grande y, y, y televisado para el mundo. Yeah. Y, y lo que pasa es que todos los que han ido a Olmue me, me pueden encontrar la razón. Eh, cuando vas y estás en el escenario, por lo menos eso fue mi sensación. Yo, yo así, lo, así lo viví. Yo miré hasta bien arriba en el, la galería, y yo le vi nítidamente la cara hasta la última persona que estaba Todo. a todos Perfecto. entonces, que todos ellos te estén mirando, así como esperando sí. que haya de decir alguna cuestión graciosa eh, claro, a mí me, me quedé como choqueado, de no. hecho de hecho cuando eh, empezó el video, porque tenía un video donde un tipo llegaba y llamaba a Don a don Francisco le decía, don Mario, ¿cómo está? Eh, ¿Sabe quién? Queríamos pedirle un favor. Eh, lo que pasa es que necesitamos que presente usted, porque Edo Caroy va al Festival Dolmúnez, y eh, <risa> queremos que usted lo presente. Entonces, había un video donde era como el padrino, todo en eh, Luis Sombra, Blanco y Negro. Ya, ah, ahorita, bonito, bonito. Entonces, llego y yo le digo, ya, pues, ahí voy a estar, y cuando terminó el video, yo estaba así como congelado, porque desde, desde la entrada, uno puede mirar puede cachar lo que está pasando en, en galería y en todos lados y yo estaba así, frenado y y Alvarado, que es eh, Sergio Alvarado, que era el manager de Ledo que es el manager de Ledo llega y me dice y, y yo hacía los Rafa, con los dos audífonos en el oído para escuchar instrucciones. ¿Ah? Y yo estaba tapado, entonces me decía, y, pero yo lo escuchaba, me decía, Oscar, al escenario. Oscar, al escenario. Y yo, y yo miraba, yo miraba al lado, digo. Oscar. Yeah. Y me empujó. Me empujó. Me empujó al escenario. Pero, pero, pero, pero, las dos actuaciones de Muy en Viña las dos fueron exitosas, sí, pues, la calidad, la calidad. Edo, Edo ahí tiene, bueno, con el equipo creativo también tiene buen, sí, buena, buena vale. imaginación para poder presentar una, una rutina. Oye, es que ¿Y tú, es que, algo, no, pero espérate, pa, pa, dale, dale, para, poder dale, perdón, eh, perdón, y de perdón, ahí, perdón, perdón. y de ahí claro, ahí estaba Julián, estaba la Karen. Ya. Uh, con la Karen nos conocíamos mucho más Con Julián nos habíamos, no normal. nos conocíamos tanto eh, O sea, sabíamos quién era cada uno Pero no, no teníamos claro. tanto como con la Karen Y la Karen así como que me ah, hace así, y dale nomás y... Entonces ya pues <risa> yo cierro y miro Y, y los, que, los que vean la grabación Los que vean porque está en YouTube Yo ya. titube demasiado ¿Cachai? No di como, como la línea completa, así como que, como que decía una cosa, después retomaba, ¿cachai? Porque estaba muy ya. nervioso yo ya había visto toda la gente pues, y miré así en un paneo y, y, y lo vi. Entonces cuando yo salgo el festival de Viña, yo dije, ya, esta cuestión de, de, de lo de de, lo de no bueno, me tiene que pasar. Entonces cuando llego, Perfecto. boom, y llego en el, con, el, con, el mot, con, la, con el monopatín. ¿Sí? Yo me doy la vuelta, saludo a todos <risa> y cuando saludo a todos, ¡pum! Apagan las luces. Oh, conchada! Entonces le llego y dije, va campo. Porque para mí bien. yo estaba actuando en una pieza oscura. Oscura, perfecto. Entonces, y de nuevo, yo estaba con los audífonos puestos, entonces yo no escuchaba nada. Yo no escuchaba, solamente escuchaba al que me estaba dando las instrucciones. Nada. Perfecto. Entonces ahí... Y me estuve más suelto y todo el tema. Hay un tema tuyo ahí que preferís no ver al público, entonces. preferí claro. O sea, en, esa, no en teniendo... esas dos ocasiones, en esas dos ocasiones, sí, eh, sí pues sí, Que son, me... gigantes, claro, mira. Claro. Mira. Ponte tú a mí, y a mí me pasó una vez para una minera, mi primera ¿Ya? charla, el gerente general era para una minera de, que, que saca oro aquí en Chile, el norte. Y llegué y me dice el gerente: ¿Sabe qué? A mí, ¿sabe qué? Me digo: yo no encuentro tan valorable, pero lamentablemente van a haber un porcentaje nomás que lo va a escuchar acá eh, de los trabajadores. Y yo le dije: chuta, sí, pues no, si se, no, se entiende que no pueden parar la faena y no sé qué, bla, bla. Y me dijo: sí, pues lo van a ver mil nomás, porque la totalidad son cinco mil. Y, y yo, así como, ya, ya no importa, le dije, no importa los que estén. Luca, un poquito, poco. un poco. Claro, unos poquitos. Lucas de trabajadores. Entonces, después pues, llega y yo me estaba ordenando, ¿cachai? En ese tiempo yo daba charla, pero como yo tengo mala memoria, a ti te consta. Sí, sí, y yo. Yo, yo me había. Yo me, había eh, me habían hecho unas tarjetas. Entonces, ¿Ya? yo tenía junto tú el, la frase inicial de cada idea. ¿Ya? Entonces, yo la Perfecto. leía y pum, me lanzaba. Hecho. Claro. Entonces, voy, voy por la oficina, porque todos los que han ido a minera, encachan sí. que uno tiene que pasar de una oficina a otra para seguir avanzando. Sí. Entonces, en la última oficina, antes de salir como al patio, eh, llega y me para el, el gerente nuevamente y me dice, ¿Ya? amigo, que le vaya muy bien. Y ¿sabe qué? Lo estuve pensando. Pero eh, vale tanto la pena... Vale tanto la pena su, su, charla? su charla, su presencia aquí, que vamos a parar las faenas. Oh, digo, así sí. que van a haber 5.000 dólares. La primera va No, Y yo así como un chavo, porque me dijo, ¿sabe cuánto vale su charla hoy en día? Hoy día va a valer 5 millones de dólares, porque eso es lo que nos por, sacamos, 5 millones de por dólares parar claro en 40, en 40 minutos. Y, la sea, presión, sí, y, y me dije no se vaya a extender más de 40 minutos <risa> chivo quería hacer bien yo dije, claro yo dije, Chula, de esos cinco palos verdes no me llegará ni uno a mí voy no, no. <risa> <Claro. risa> bueno, encima me cortaban la cola y, dije, ah", y, si que, y salgo me suben a un escenario y vi un mar de casco un mar de casco naranja ah, claro. así que eso fue como bueno, una experiencia así como más... Como Oye, querido, lo que te iba a preguntar, porque ya está, sí, en la hora, y, y, y porque yo, yo sé que tú te has dedicado a las charlas, y te he dicho, estándar, como que el estándar no, no lo estoy tomando, estoy tomando más charlas, sí. pero ir solo al Festival de Viña prepararte para el otro año, un dos años más, así como un desafío personal tuyo, ir solo a un escenario tan grande como el Festival de Viña o el muez? Mm, mira, yo iría al Festival de Viña siempre y cuando fuera a animar, eh, en serio, como show, no sí de verdad. ¿No? No. Si vamos a estar en el mambo, que estemos los seis días, pero no, no un ratito. No sí, yo sé, que brutal, gusta, yo sé que tú a mí me gusta más animar que estar así como Ser entre centro mesa, entre comillas. Así como Mira. Que, mucho más. Pero ponte tú, a mí me gustaría más animar el festival de viña eh, y, y, porque es mucha presión, es eh, mucho, ponte tú, desde que te confirman. Hasta sí. que llegáis al escenario, puta, a mí me. A, yo tra, nosotros trabajábamos en la radio en ese tiempo, a mí me seguían del de SQP, me seguían de ganar 13, de todos lados. Entonces, puta, pues, yo casi tuve un accidente por, por evitarlo. Yo dije, ah, no Y más encima, ese día iba atrasado iba la radio y yo casi choqué. Entonces, pues llegué y cuando me esperaron, llegué y le dije, por favor, ¿pueden para todas las cámaras? y llegaron y pagaron las cámaras y dicen sabe qué no me sigan más. Ay, y díganle a sus editores que no me sigan más porque al cabo a, a las 5 de la tarde eh, tú casi tú tengo un accidente por supuesto digo sí. por favor a mí no me sigan y ahí Ay. y ahí bueno pero igual me siguieron siguieron <risa> siguieron siguiéndome Oye, yo he tenido el privilegio de andar con los queridos en el auto, manejando él, y es una experiencia, vamos a ver, porque este hombre le mete chale, si pues, no me encanta, anda como la señora, así. Yo andaba al lado de él, pues, y le pone chale. Pues, yeah. sí, y tomamos la, la curva con la rueda de repuesto. Oye, querido antes de retirarnos, eh, promociona tu programa de radio, que tienes todos los días la, al mediodía. Eh, mi, bueno, aquí estoy en el, en el www.dsradio.cl Ahí estamos con Daniel Segovia, eh, mi compañero ahí de labores Y estamos con el chororoy, exactamente, el famoso Perfecto. chororoy ¿Sí? Y estamos de 12 a 1 de la tarde, bueno, la programación de la radio sigue Pero eh, las voces se abren a las 12 del día con Perfecto. el especial COVID-19 pero no se asusten porque no hablamos del COVID-19, hablamos de otros temas. Así que es solamente eh, es la contingencia. Así que los invito a todos, a que nos escuchen, a que nos manden WhatsApp y todo el tema, de porque todo. ahí los vamos a estar esperando y vamos, vamos a tener un programa tan entretenido como el que tuvimos hoy aquí con el Opa Chalupa. Gracias, Oscarito. Oye, Oscarito, bueno, y ojalá que algún día, ojalá que quizás en los próximos años, nuestro proyecto que tenemos chuncado, o sea, con los créditos es un proyecto de charlas de bullying, que sí, pues. lo empezamos y nunca lo terminamos por un montón de, de cosas. Ojalá porque empezó no a hacer terminar. bullying al, al, al kiwi. <risa> sí. no, oye, antes de irnos, cuando empezamos con este proyecto del bullying, ¿Ya? Es raro porque Oscarito, a mí me hicieron mucho bullying cuando chico, porque fui chico, pero Oscarito ¿Sí? me decía, yo no, yo hacía bullying, este güey bueno, hacía bullying. Sí, La día, güey. Bullying. sí lo que pasa es que a mí, a mí me, me hicieron bullying y yo aprendí a hacer bullying porque fue mi, claro. mi manera de, de, ¿cómo se llama? De, de, de defensa. De defensa. Claro. claro. viste? Sí. Así que bueno, o, ojalá que a futuro, Oscarito, renovamos ese proyecto y podamos trabajar juntos nuevamente y sería un fabuloso. ¿Seguís seguí con el mío. Gonzalo, ¿no? Sí, sí, lo seguimos viendo. Sí, sí, seguimos pololeando. Sí, seguí muy pololeando. buena persona. <risas> Oye, amigo mío, le mando un gran abrazo, como siempre, lo quiero mucho. Bueno, pues, usted se ha tengo la mejor energía, energía con usted. Está en su casa, conozco a, a su señora. Sí, <risas> le mando un gran abrazo. Y mañana tenemos, mañana tenemos otro grande del humor al a gran ver. Gigi Martin y también bueno. para estar con, como panelista eh, nuestra querida amiga querita la raíz mañana tenemos a Gigi Martin y también la querida la raíz con toda su numerología así que tenemos un gran programa oh, ah, bueno. bien. a ver si, a ver si me la la contactamos para el programa sí pues, cuando quieras pues. un abrazo ya. amigo mío, lo quiero mucho y nos vemos mañana Suave, nos vemos, que esté muy chao, chao. gracias Joaquín, nuestro director chao chao, chao muchachos gracias Joaquín